A todos los presentes, les agradezco infinitamente por venir a la apertura de la exposición titulada Papaloclant. Soy el artista responsable de la obra y de su dirección. Mi nombre es Kanek Joltik. Morí y regresé a la vida para traerles esta pieza. Frente al público se hallaba un hombre de lentes delgados. Su cabello era largo, atado en un moño alto y aparentaba estar en sus 30. Se hallaban en la entrada de una gran cueva llena de prismas cristalinos. Los relieves tallados en las paredes reflejan el color azul de los focos artificiales, causando un efecto de distorsión gracias a los cristales. En las afueras, la caverna lucía infinita, iluminando tenuemente las estalactitas se encontraban en Xochitlán, en la cercanía de un río que desembocaba en varias cuevas subterráneas. La brisa era cómoda, y los interiores naturalmente decorados por bellas flores blancas y hongos bioluminiscentes ayudaban a mejorar la experiencia. Es entonces que el anarquista habló de nuevo mientras miraba a su compañero un hombre en sus años 40 que además portaba un traje negro. Dicho hombre tenía una expresión que denotaba confianza al estar frente al público. Este es el curador Igniukli, quien amablemente me permitió montar la exposición aquí mismo. Aunque claro, después de gastar todo lo de mi obra anterior para apartar este lugar y exponer me tuvo que conceder el espacio. Kanek rascó su nuca para luego reír un poco. El público lo siguió. Los espectadores se estaban ajustando los cascos de minería, mientras que otros tenían su vista en la profunda cueva a la vez que Kanek hablaba. —Antes que nada, quiero disculparme con ustedes, mi público —dijo calmado y mirándolos. Debió ser pesada la caminata hasta esta cueva, sin embargo era importante la ubicación, volteó a ver a sus espaldas, ya que la instalación y las pinturas se encuentran aquí dentro. Recuerden usar su casco en todo momento y no se preocupen por las linternas, no las necesitarán. Pero más importante que todo, mencionó con firmeza, no se separen del grupo ni desciendan más allá de la gran estatua de Papalotecucli. De Kanek tomó una antorcha que resplandecía en un verde jade. Empezó a caminar y volvió a hablar mientras descendían por la cueva. Como algunos sabrán, mi madre y yo somos originarios de Xotitiklán, pero eso no significa que no estemos al tanto de lo que sucede en pueblos vecinos. Me llamó la atención el hecho de que varios lugares alrededor no conocieran las historias sobre el Papaloclán. Señaló a la gran estatua a su espalda con cierta inquietud. Si bien hay escritos sobre el dios que vive ahí, nadie realmente se ha aventurado a escribir una crónica sobre Papaloclán y el señor Papalote Cucle aún después de estar tan apegados a los cuatro divinos dragones Tonatiuh. Al caminar más profundo por la caverna, las escaleras se iban desvaneciendo hasta llegar a un ojo de agua, donde la luz ahora turquesa se reflejaba en el agua cristalina. Debajo de esta se encontraba un gran símbolo que contenía tres círculos de distintos colores, mientras que en el centro se encontraba un relieve de un rostro humano, la mitad de este era una calavera tallada de jadeíta. A los costados de este gran símbolo se encontraban dos pilares de obsidiana dorada, de los cuales corría agua que escurría de las estalactitas. No obstante, lo más notorio de entre estos objetos era una gran estatua de una figura de un híbrido entre hombre e insecto. Se destacaban largas alas de mariposa que parecían una capa larga que cubría su cuerpo, llegando hasta sus pies. Un gran penacho de plumas de pavo real descansaba sobre un cráneo alargado similar a la cabeza de un insecto con grandes ojos huecos. Kanek detuvo a los presentes frente a este escenario y comenzó a desabrochar sus zapatos para ponerlos al lado de las escaleras. Después arremangó sus pantalones y logró meter sus pies dentro del agua. Era baja, pero llegaba al menos hasta las rodillas. Caminó frente a los pilares de obsidiana y se sentó en una roca alta que parecía más bien una mesa con calaveras talladas, similares a los To para quienes no estén al tanto, para esta presentación he puesto mi cuerpo y alma a merced de la muerte. He logrado descender hasta el Papalo Clan solo para compartir con ustedes mi arte y mi experiencia. Llegué y tuve contacto con el mismísimo señor del inframundo Papalote Cuclí. pero lo importante no fue la llegada, sino el viaje. Kanek ilumina con la antorcha de color verde los dos pilares, mostrando cuerdas y tejidos de Eneken que unen ambas columnas, formando un arco. Y ese viaje empieza aquí mismo, atravesando estos pilares de obsidiana dorada. Llevé a cabo una forma de mantener mi cuerpo completamente conservado con ayuda de la tecnología que Radiosol nos proporciona en el pasado. Pero por las cláusulas de privacidad y de seguridad, no puedo compartir con ustedes demasiados detalles". El castaño sacó de su bolsa un pequeño brazalete de latón, con dos piedras de cinabrio en cada extremo. Luego le hizo una señal a Ichniukli para que sacara un brazalete similar. El humo y las cenizas de la antorcha comenzaron a formar figuras en medio de los pilares haciendo que la obsidiana dorada brille cada vez más, creando proyecciones de dos personas. Mi amigo y curador que tienen frente a ustedes, se quedó para vigilar mi cuerpo inerte. Confié mi vida en él, fue quien me empujó hacia adelante y me cuidó hasta mi retorno. Además que el ritual consistía en la utilización del clanextia, por lo que su ayuda fue esencial para hacer uso del poder que nos otorga el dragón Tonatio Pipioli. Kanek señaló la mano de Ichniokli para mostrarle al público un brazalete similar al que sostiene en su otra mano. Gracias es este brazalete que creó, logró anclar mi cuerpo sin vida a este plano antes de descender al Papaloclan. Bajó su mano para luego aplaudir una vez con emoción y luego frotar ambas palmas. Aquí es donde comienza el viaje. Las luces de la caverna se apagaron. En su lugar, el fuego se esparció alrededor del público, pero este no quemaba, no se sentía el calor abrasador de un sol, de hecho era incluso hasta húmedo, el humo formaba lo que asimilaba a ser una mariposa. Es entonces que el humo empezó a tomar distintos colores hasta crear una proyección exacta de lo que vio Kanek después de morir. He aquí sus memorias de aquel sublime lugar. Las estatuas y templos al dios de la muerte están cercanas a cuevas y lugares fríos, asociándose al frío que se siente en el inframundo al entrar. El anarquista abrió sus ojos. El agua ahora cubría un poco más arriba de sus pantorrillas, gotas resbalaban por las rocas y caían sobre su cabeza, frío y húmedo era lo que podía sentir, de hecho, pareciera que jamás había sentido nada con tal intensidad, el agua helada, un olor a humedad fuerte, reflejos brillantes en el techo y aleteos de mariposas que resonaban en la profundidad de la cueva, aún así, Sentía un alivio en el cuerpo, todo el dolor de espalda y manos después de incansables horas de trabajo, la inflamación, mareos e incluso su vista borrosa, se desvanecieron como si nunca hubieran estado ahí. Al darse vuelta estaba la entrada que ambos pilares de obsidiana sostenían. Igniukli cuidando del cuerpo inerte de Kanek, tomando su mano adornada con el brazalete, manteniéndolo en un estado perfecto de conservación para cuando regrese. Comenzó a caminar, atravesando el ojo de agua, dejando una estela de ondas que se iluminaban con el movimiento de sus piernas, al igual que en esas playas bioluminiscentes cerca de Clan. Llegó al final del ojo de agua, el cual terminaba bajo un arco de piedra, dando entrada al lugar más bajo de Papaloclán. Kanek levantó la cabeza para ver el escenario que lo rodeaba. Montañas subterráneas, cascadas de agua que caían desde tres islas flotantes a la lejanía. Cada isla alejándose más del espeleotema y abriéndose camino a través de un gran ojo formado de piedra que dejaba pasar la luz del sol e iluminaba la cara del castaño. Los que murieron por suicidio se encuentran en el pasillo subiendo las escaleras a la derecha y tomando el barco. Una voz desconocida, penetrante y aguda, se escuchó a través de la cueva. Una mariposa voló en su dirección. Del suelo unas piedras y lodo formaron un remolino alrededor de la mariposa que pronto tomó una forma humanoide, similar a las figurillas de barro que se encontraban en los entierros y templos para adorar a los dioses. El dueño de aquella voz era un sirviente de Papalotecucli. Bienvenido al Papaloclan. —Yo soy tu guía designado a partir de aquí. Felicidades por haber muerto, pero creo que llegaste algo temprano. —Tu fecha de entrada estaba calculada para… —Lo sé. —Vine por voluntad propia, debido a que estoy montando una obra de arte. Interrumpió Kanek. —El guía quedó completamente en silencio, con una mirada confundida y pensativa. —Si todavía no terminabas tus asuntos en vida, ¿qué sentido tenía viajar hasta aquí solo por arte? Cuestionó el guía mientras ladeaba la cabeza. «Ese es un asunto que me gustaría tratar con el señor Papalotecucli», respondió Kané con firmeza. El guía negó con la cabeza y rió algo nervioso. «Así no funciona esto», mira hacia arriba. «Para tener una audiencia con nuestro señor, debes estar dispuesto a ascender a una de las islas de los divinos dragones, Tonatiu. La gente que llega aquí al papalo Clan, es por diversas razones. Al quitarse la vida también ocasiona que termines en un sitio algo recóndito del lugar. El guía alzó un dedo antes de afirmar. Sin embargo, ningún alma está exenta de tratar de ascender a las islas para purificarse y volverse energía para renacer como otro ser. Si había algo que sabía Kanek era que las reglas de los dioses estaban para seguirlas, más el saber usarlas a su favor también era un punto válido, no perdía más de lo que había apostado. —Entonces háblame de las Islas de los Dragones. ¿Cómo puedo ascender hasta ellas? —cuestionó el hombre cruzándose de brazos. —Bueno, la gente que suele llegar al Papaloclan primero son gente que muere por causas naturales e enfermedades también los que se quitan la vida, la figurilla se queda pensativa un momento y pone su pulgar en su barbilla, en realidad llegan una gran variedad de almas a diferencia de los que arriban a las islas, si quieres ascender alguna de ellas debes ver primero al señor Papalotecucli, él te dará derecho a una sola pregunta antes de poder partir, ven sígueme replicó la estatuilla con emoción. El guía caminó hasta una orilla de las cuevas donde comenzaban unas escaleras que parecían no tener fin. Kanek suspiró en frustración. Jamás fue un tipo muy atlético. El guía dio el primer paso en las escaleras formadas por cristales de ámbar, cada pisada dejaba ver algunos objetos congelados en el tiempo. Al subir las escaleras, el guía volteaba a ver a la isla de Tonatiuhpipiyoli, el enjambre dragón de abejas Rubí. Ese es el campo de flores donde las almas de los niños y sus madres residen. Son almas que eventualmente se les dará la oportunidad de estar juntos una vez más en el suelo terrenal. Los niños que llegan aquí solo tienen tiempo para jugar y pasar el tiempo hasta volver a nacer. Aquel que se encarga de las almas es un dios menor llamado Taksin. Kanek se detiene un momento a ver un gran árbol en el centro de esa isla. Es difícil de ver lo que lo rodea por la lejanía, pero este árbol es lo más vistoso. Sus hojas son moradas con ligeros tonos rojos, como ningún árbol que haya reconocido en vida. Habían chozas y prados extensos donde las flores más bellas crecían, siempre dejando ver al gran árbol. Si decides ascender a este lugar, estarás trabajando para Taxin, ayudando a cuidar el gran árbol que alimenta a las almas de los niños. El guía suelta una leve risa. risa. Pero no te ves del tipo que le gusta cuidar niños, ¿cierto? Tuve suficiente con intentar cuidar a una niña pequeña por un tiempo. No creo que funcione bien. Kanek responde con algo de tristeza e inseguridad en su voz. Sabes, hay algunas almas que no quisieron ascender y se quedaron aquí abajo para ser guías como yo. Si no te funciona llegar a alguna isla, puedes quedarte... Pienso salir de aquí. No hay más. Respondió con frialdad ante la insinuación del guía mientras se apresuraba en seguir subiendo. Como gustes. Cuando regresó su vista a las escaleras, se tambaleó un poco esperando pisar un escalón más. Después de analizarlo ya había llegado a la cima, donde un río de fuego y una barcaza lo esperaban. El guía hizo una seña para que se subiera en esta y una vez ambos dentro, comenzó a avanzar. Las olas de fuego se movían con tal brutalidad que pareciera que volcaría el barco, haciendo sonidos similares a ventiscas fuertes. Después de un rato, las horas los llevaron cuesta arriba, una cascada simulando las tormentas solares. Kanek se sostiene firmemente de las orillas del barco, cerrando los ojos un momento hasta darse cuenta que la cascada se convirtió en un río flotante. Pasando al lado de la isla del dragón donatiu la sabia serpiente de escamas anaranjadas. El guía se acomodaba en el barco, con una posición más despreocupada y relajada que denotaba costumbre. La isla de Tonatiuhkoalt es el lugar a donde llegan adolescentes que murieron antes de llegar a la adultez. Da un poco de miedo la cantidad de gente que llega a esta isla, pero en su mayoría son chicos, son jóvenes que estaban estudiando o trabajando o que han muerto por accidentes o enfermedades, las palabras del guía comunicaron un poco de apatía, la diosa menor Iselmixkli se encarga de acoger a estas almas y darles un lugar de descanso, es lo más parecido a un paraíso de entre todas las islas. De repente, Kanek sintió una presión en su pecho al escucharlo, por lo que se dirige al guía. Las almas que llegan ahí tardan mucho tiempo en irse? Cuestionó Kanek sin quitar la vista del pedazo de tierra flotante. —Depende del tiempo que les tome aceptar que, al renacer, van a dejar su identidad y sus recuerdos. ¿Te interesa ver si alguien conocido está ahí? El guía preguntó con mucha curiosidad. —Ya llegamos, al parecer. —Mencionó con un nudo en la garganta. Kanek señaló la orilla del río, donde finalmente había tierra firme, y un lugar para descender. El guía hizo una mueca ante la respuesta de Kanek. Después, ambos bajaron de la barcaza y dejaron que ésta se fuera de regreso por el río flameante. Habían llegado a un páramo, de arena y tierra tan árida que era difícil no respirar el polvo de los alrededores. Árboles de ramas secas y bajas, con unos cuantos arbustos con flores pequeñas, pero con miles de mariposas que revoloteaban alrededor de una gran puerta que se encontraba al final de este erial. La luz del sol estaba cubierta por un gran pedazo de tierra flotante por encima, dejando caer flamas como si fueran agua, las cuales se convirtieron de a poco en el río que Kanek y el guía cruzaron hace unos momentos. La isla de arriba es la que está más próxima a nuestra tierra. Es el dominio de tonatiuk el reptil bélico de aliento ámbar. Es la isla en donde residen adultos que murieron por accidentes, guerras, desastres naturales o crímenes violentos, siendo el lugar más poblado después de Papaloclan. El guía mencionó esto mientras voltea su rostro al cielo es un lugar que da descanso a almas, en apuro y asunto sin terminar, el más pacífico de entre todas las islas, sin embargo eso significa que es la isla más grande y la que más sombra crea debajo de ella, extiende su mano como si intentara tocar el pedazo de tierra, teniendo una mirada algo perdida, el que rige el lugar es un dios menor llamado Tlamatini Yolot, un viejo que cree saber todo. El guía ríe un poco y regresa su atención a Kanek. La figura de arcilla camina mientras observa la isla flotante hasta detenerse frente al gran portón, decorado con jade, obsidiana y turquesas. Era una puerta imponente, con un tallado de calavera y motivos de mariposa que adornaban la fachada de la puerta. Las mariposas del páramo revoloteaban alrededor, algunas pasando a través de ella como si de fantasmas se tratasen. —Mi nombre es Tlacaelel, por cierto, debería ser un poco más cortés al conocer a gente nueva. —Si me necesitas llama a mi nombre, estaré aquí mismo. El hombre de barro se sentó en una columna en cuclillas. —Espera un segundo, creí que me llevarías ante el señor Papalote Papalotecucli. ¿Qué se supone que debo hacer aquí? Kanek entra un momento en pánico hasta que Tlacaelel lo detuvo con una seña de su mano. Mi señor se encuentra del otro lado de estas puertas. Es tu deber abrirlas si realmente deseas ascender y hablar con él. Tlacaelel señala las puertas con su cabeza. Los que se quitan la vida deben probar que están seguros de querer seguir adelante. Te sorprendería la cantidad de almas que se quedan aquí mismo solo tienes una tarea al sentarse tlacaelel extendió sus manos cerró sus ojos y cesó de todo movimiento volviéndose una estatua frente a las grandes puertas aún así su voz escuchó una última vez el inframundo nos despoja del ancla que es nuestro cuerpo para dejar solo nuestra mente y esencia. Si deseas seguir este camino, debes crear la llave que abre ambas puertas y para hacerlo debes representar la ley por la que se rige el Papaloclán. Tlacaelel no habló más. Kanek quedó inmóvil frente a las grandes puertas, suspiró y dio una vuelta atrás para merodear en el páramo sin estar seguro de cuánto tiempo pasó caminando sin rumbo. Observando el cielo, la tierra y las mariposas revoloteantes, Kanek se detuvo un momento para pensar en sus acciones, en lo que ha logrado en vida y en lo que ha dejado para llegar aquí. No fue mucho, de regreso en vida, solo había dos personas que le importaban, Igniukli y su hermana Shotgilt. Igniukli, un amigo que lo ha acompañado durante toda su carrera artística y quien lo apoyó más que su propia familia en su momento, lo animaba como nadie lo hacía. Sin embargo, la segunda persona es seguro que habría llegado al Papaloclan mucho antes que él. Vivía al límite todo el tiempo. Estudiante de periodismo. Se la vivía investigando casos peligrosos a pesar de ser novata su excusa siempre fue que la gente merecía saber lo que sucedía a su alrededor, tal vez por eso llegó aquí tan pronto, aun así Kanek, nunca fue así, no hasta ahora que vio la oportunidad de arriesgarlo todo o nada, Shotilt se hubiera burlado de él por haberlo intentado en primer lugar, pero después de molestarlo un poco, lo hubiera animado a seguir adelante si estaba seguro de poder volver, de otra forma le reclamaría por haber hecho algo tan peligroso. Se supone que el hermano mayor debía vigilar a la menor. En estos momentos desearía escucharon muévete y aprende de su hermana. Estaba en un callejón sin salida, sin nada más que hacer. Su vida siempre ha dejado que las cosas le ocurran, que otros se acerquen a él, pero con chill. Siempre fue distinto. Fue quien lo empujaba a hacer lo que amaba y lo que amaba era el arte. Un gruñido animal lo despertó de sus pensamientos. Un reflejo deslumbrante lo cegó unos momentos y sintió un viento fugaz a su lado. Al pestañear un poco y fijar su vista en el origen de aquel bestial sonido, un felino de gran tamaño compuesto del mineral que lograba ubicar como Crossidilita u ojo de tigre devoraba mariposas que se encontraban revoloteando bajo. Al parecer ignoraba la presencia de Kanek y solo se limitaba a comer mariposas en el suelo o lejos de la puerta principal. Luego dio una vuelta y desapareció entre algunas dunas de tierra y arbustos secos. Entonces se percató que no estaba del todo solo además de aquel gran felino, estaba rodeado de gente víctima de inmolación. Las mariposas surcando el páramo no eran más que almas intentando pasar la prueba de la puerta, o simplemente almas rendidas, siendo estas devoradas por el jaguar. Era imposible que la prueba fuera la misma para cada alma, todos son distintos y tienen maneras distintas de afrontar su realidad por lo que rápidamente reconoció su misión para seguir avanzando. Hacer arte. Árboles secos albergaban crisálidas, probablemente simbolizando las almas que han logrado dejar aquel solitario páramo. Detrás de ellas dejaban cristales dentro, de cuatro colores distintos. Recolectó varios de estos cristales y comenzó a formar un círculo gigante frente a la puerta, agrupando los cristales por colores, formando figuras parecidas a los dragones con cada una. Las citrinas amarillas los colocó al norte, los ámbares apuntando al sureste y los rubíes al suroeste. Tomó arena de esos mismos colores un poco más pasteles y unió las figuras de los dragones por medio de círculos, terminó la pieza adornando el borde de los círculos con flores y plantas que encontró en algunos arbustos aún con vida, colocó algunas semillas alrededor del círculo rubí, capullos en el círculo ámbar y una en plena adultez para el círculo amarillo. Lo más importante fue la base de la composición: Arena verde turquesa debajo de la figura del dragón Mistonati The Olt. El dragón de tres cabezas de la dualidad verde, hecho con jade y nefrita que recolectó de las crisálidas más antiguas. Luego para el borde, colocó hojas y flores secas intercaladas con semillas es bien sabido que el arte nace de rituales, desde los tiempos antiguos, nació con la misión de adorar a las deidades y comunicarse con ellas, y Kanek, él estaba decidido a hablar con el dios de la muerte. Esparció arena verde por el aire en dirección a la puerta y se dirigió a la figura del guía que había quedado inerte hace un buen rato. Tlacaelel, la ley por la que se rige el Papaloclan es la dualidad y la decisión. Esta es la tierra del dragón Mixtonatiu Teolt, por lo que la libertad de escoger lo que sucede con uno es lo que define, quién asciende y a dónde. Kaneg respiró hondo y afirmó en voz alta, es poder escoger si seguir adelante o quedarte como el resto de almas que el Jaguar Crosidolita devora la caelel abrió los ojos y sonrió ante la respuesta del artista se levantó para tomar uno de los jades del círculo dibujado en el suelo y lo colocó en una pequeña ranura donde debería haber una cerradura la puerta se iluminó de un gradiente de un elegante verde turquesa un ácido verde lima Kanega acercó la mano para empujar la puerta pero para su sorpresa su mano atravesó lo que pensaba sería un material sólido al notar esta peculiaridad, decidió traspasar la puerta con todo su cuerpo, donde del otro lado se encontraba un gran pasillo oscuro. La voz de Tlacaelel se escuchó de nuevo. El señor Papalotecucli es el encargado de este inframundo después de que el dragón, Mixtonatiuteolt, lo abandonó. Sin embargo, dejó a la deidad más capaz de dirigir y organizar almas de personas que mueren por condiciones naturales o enfermedades. Es por eso que yo también le debo amabilidad a nuestro señor, quien cuidó de mí cuando decidí quedarme. Del suelo, un haz de luz atravesó todo el oscuro pasillo, iluminado de colores dorados y verdes para crear un puente de luz, le recordó un poco al río de tormentas solares. Dio un paso y luego otro, hasta encontrarse caminando a la par que el puente se formaba a sus pies, hasta llegar a tierra firme. Un arco de piedra con dos antorchas a los lados adornaban la entrada a la morada de Papalotecucli. El lugar se asimilaba a una mansión donde los pasillos y paredes eran decorados con flores de cempasúchil de un naranja intenso, que crecían de cráneos y huesos, mayoritariamente humanos. Al final del pasillo central, se encontraba él, el señor del lugar de las mariposas, Papalotecucli. La deidad se encontraba sentada en un Iqbalí, un alto trono de piedra, con relieves de colores exquisitos, incrustaciones de jade, rubí, oro y más piedras preciosas que adornaban los grabados. Papalotecucli era la inmensidad misma. Canek se sintió tan diminuto en ese momento que escalofríos recorrieron hasta su cuerpo de regreso con Igniucli. De igual forma, sintió una sensación de paz que jamás había logrado conseguir antes, esto le dio la confianza de hacer un movimiento de reverencia hacia la divinidad. El dios, a diferencia de la estatua que yacía en la cueva de la superficie, era mucho más imponente, sus alas llegaban hasta el piso y resplandecían de un azul eléctrico con verde oliva intenso que terminaban en un degradado de color negro. Usaba un collar largo de oro que cubría casi todo su torso. También tenía incrustaciones de piedras preciosas, además de unirse con una prenda de tela afelpada alrededor de sus hombros y brazos. Su cabeza estaba cubierta con un penacho que se unía a una máscara de cráneo alargada para cubrir sus redondos ojos de insecto. Es entonces que Papalotecupli empezó a hablar, levantando su delgada mano para dirigirse a Kanek. Tú eres el humano que aún tiene atado su cuerpo al mundo terrenal. ¿Qué es lo que estás buscando en este recinto de paz? Cuestionó Papalotekukli con una voz vibrante que resonaba por todo el lugar. Señor, vengo muy humildemente a su morada para hacerle una pregunta. Es posible que me devuelva de regreso mi cuerpo. Tengo intenciones de compartir este viaje con aquellos que aún residen en vida. Kanek expresó su deseo. Con una voz temblorosa. ¿Estás consciente que solo has bajado hasta aquí solo por querer probar al mundo algo? Tu razón para estar aquí, tu deseo narcisista. Sí, sí, lo estoy, señor. Sé que así suena, pero es solo que después de pasar por aquella puerta entendí lo que debía cuestionar. Si el Papalo Clan se trata de elección, yo debería tener la elección de regresar a mi cuerpo. Kanek respiró hondo y se armó de valor para verlo a los ojos. El hombre saca uno de los cristales verdes que tomó del páramo. El arte es la forma en que nosotros, como humanos, podemos estar más cerca de los unos con los otros. Es a lo que le he dedicado mi vida. No me imagino morir de otra forma que no sea haciendo arte y que deje un mensaje duradero, algo que pueda trascender más allá de mí. Mi cuerpo puede decaer, pero mis pensamientos y acciones jamás serán olvidados. Papalote se quedó unos momentos en silencio, pensativo y solemne. Muchos han querido regresar, y me temo que jamás ha sido posible para aquellos que su alma y cuerpo ya les pertenecen al Papalo Clan. pero han habido algunas excepciones. El dios abrió sus brazos para mostrar dos mariposas en ambas palmas de sus manos. Algunos que buscan la inmortalidad. Solo encuentran dolor. Y aquellos que regresan a su cuerpo después de minutos en la muerte. Es porque su tiempo aún no llegaba. Lo que me dices ahora mismo es realmente lo que quieres hacer. Señor, yo no busco inmortalidad o desafiarlo. Mi única misión aquí es ofrecerle un intercambio. La gente necesita conocer lo que sucede después de la muerte. Todos le temen porque no saben lo que realmente sucede. El anarquista señala a sus alrededores con una expresión de preocupación. Todo esto es algo completamente extraño para esas personas. Todos deben dejar de temerle, pero no dejarse tentar por terminar aquí demasiado temprano. Estando en ambas posiciones le pido que haga una excepción para poder presentar mi obra al público. Canek se arrodilló y suplicó una vez más. Papalotecucle abrió su boca antes de dictar un veredicto. Originalmente, el inframundo ponía a prueba el alma de los recién llegados por igual. Sin embargo, estas pruebas eran más crueles y duraban cuatro años. No se le permitía a la gente común ascender a ningún otro lado que no sea el descanso eterno. Pero la voluntad del dragón, mixto y el señor Papalotecucli, era distinta a los demás dioses y decidieron rebelarse ante la decisión que los otros dragones habían impuesto para el inframundo antes llamado Mixtona Tiupan, dando lugar al Papaloclan que hoy conocemos. Y como pueden ver, gracias al brazalete amuleto que aún unía mi alma con el cuerpo, Papalotecucli fue capaz de regresarme aquí con ustedes, con la condición de que al regresarse me trate como a cualquier alma recién llegada al Papaloclan. Kanek expresó con mucha emotividad. La proyección y el fuego se desvanecieron en el momento que Kanek dejó de hablar. Las luces artificiales de nuevo se encendieron para que un amarillo ámbar llenara la cueva. El público quedó en un silencio sepulcral. Kanek salió del ojo de agua de nuevo para reunirse con el público, y agradecer por su asistencia a la exhibición. A continuación murmullos y aplausos comenzaron a resonar en las paredes de la cueva. Comentarios como Increíble o La divina comedia de Clane Yaco se lograban distinguir. Cane indicó a la gente que siguieran a un trabajador del staff para que lo escoltaran fuera de la cueva y de regreso al recinto cultural más cercano. Kanek e Nugli se quedaron solos para recoger algunos materiales antes de desmontar completamente la exposición al día siguiente. Mientras Kanek se secaba a los pies, el curador se sentó un momento sobre una piedra y expresó una duda que le molestaba desde la última parte del relato de la artista. —¿Por qué cambiarías lo último que Papalotecucli te dijo? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Vociferó Igniukli mientras miraba a Kanek tender la toalla sobre dos estalagmitas. Diría que fue una decisión creativa para esa última parte. Respondí el otro hombre mientras se recostaba en la pared rocosa de la cueva. No quería asustar de más a la gente con lo que me respondió Kukli. De igual forma, era parte del trato no exhibirlo al público. Igniukli levantó la ceja, cruzado de brazos con una expresión entre duda y tristeza. —Es por Tlanex, ¿cierto? —preguntó el curador. —No soy el primer caso, pero sí de los pocos. Los doctores dijeron que es deteriorante para el cuerpo. Podrías compararlo con una enfermedad autoinmune por una exposición prolongada. Respondió Kanek con frialdad en sus palabras. Pero la verdad es algo que siempre se ha sabido si alguien utiliza demasiado fuego sagrado sin saber cuándo parar. Cerró sus ojos por un momento, para reflexionar consigo mismo. ¿Y cuánto te. una semana? Me dijeron nueve meses hace ocho y medio. Ambos quedaron en un silencio solemne unos momentos. Igualmente no estoy triste. Una vez que bajé al Papaloclan pude calmar todas las inquietudes que tenía. —Puedes decirse que me siento en paz al no dejar a nadie atrás. —Igniukli le dio un ligero sape a Kanek. —Al parecer no soy nadie ahora —dijo el hombre encorbatado con un tono irritado. Kanek rió ante la molestia de su compañero. Luego miró un momento al techo de la caverna y sonrió. Papalotecucli me dejó regresar para montar mi exposición sobre el Papaloclan con la condición de regresar eventualmente. Una vez ahí abajo de nuevo, ya no podré ascender a las Islas de los Dragones. Ese es el precio a pagar por un boleto de regreso a la vida. De su bolsillo, sacó un cigarro suelto. De aquellos que se venden a cinco costicks individuales y lo encendió con un mechero adornado de flores blancas. Aspiró hondo y luego exhaló el humo, recreando pequeñas proyecciones con él mismo. Se lograba ver a Papalote Papalotecucle y a él mismo en su morada. Supuestamente ser el único al que dejara regresar tanto tiempo de aquí en adelante. Fue una excepción hecha para que tuviera a alguien que cuente la realidad sobre el Papaloclan de una forma que se pase de generación en generación. No sé si mi arte logre tal impacto, Dios ni siquiera sé por qué a mí me lo permitió de entre tantas almas de artistas, probablemente de mucho más talento que yo. Pero ahora que lo veo no había otro mejor que pudiera exponer sobrevivir al máximo que alguien que no lo hizo. Kanek habló con un nudo en la garganta. Igniukli puso su mano sobre el hombro del apesumbrado artista y se sentó a su lado. Una sombría mariposa se posó sobre uno de los pilares de obsidiana dorada. Kanek la vio con cierto dramatismo. Su mirada mostraba un cúmulo de sensaciones y emociones que peleaban por su atención, pero entonces la mariposa voló alto saliendo por un hueco que dejaba pasar un rayo del sol. En ese momento el cúmulo desapareció y volvió a sentir esa paz, como si una carga se hubiera ido volando junto con ella, y así lo comprendió. Su final en este mundo solo significaba el comienzo de una tarea importante que solo pudo conseguir con el arte.